Ryan, ¿Sí? no me siento bien. Ya me ando, tenemos que hacer algo. Tenemos que quitarle ese disco y destruirlo. Así como la cirugía para gordos destruyó los brazos de Star Jones. Bypass gástrico. ¡Qué bien me veo! ¡Perdí todo ese peso! ¡Nasti! Voy a mostrarle al mundo lo bien que me